Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Reyes y esto es Spanish from Spain. Hoy os tengo preparada una clase para aprender a decir de nada, pero de otras formas. Cuando aprendemos una lengua hay algunas fórmulas, algunos protocolos de cortesía, como en este caso, que requieren de un de nada, requieren decir de nada. Pero los nativos no siempre utilizamos de nada. Hay otras formas de decir lo mismo con otras palabras, y en eso consiste en ser fluido también, o en ser hábil hablando una lengua. Hoy vamos a ver 10 formas de decir de nada. Mirad, siempre que voy a comprar al supermercado de al lado de casa o a la panadería o a la verdulería, bueno, pues siempre que voy a uno de estos sitios, a una de estas tiendas, comercios, después de pagar el cajero o la cajera, me dice, gracias. ¿Sabéis qué es lo que yo contesto? No contesto con un de nada, siempre digo gracias a ti. Gracias a ti. Esta es otra forma, elegante, de decir de nada, y además estamos agradeciendo pues un servicio que hemos recibido. Gracias a ti. Ahora os explicaré una de las expresiones para decir de nada que yo utilizo más. Quizás es la que más utilizo en mi día a día. ¿Mm? Un ejemplo, estamos en el supermercado, estoy en el super, y estoy en la cola del super, estoy esperando a que me cobren. Y entonces veo detrás a alguien que tiene una cosa, una barra de pan, una Coca-Cola, una botella de vino, una tableta de chocolate, no sé, una cosa, y entonces dejo pasar a esa persona. Le digo, pasa, pasa delante de mí, que solo tienes una cosa, no me importa esperar. ¿Vale? Es rápido, yo llevo más cosas, pasa. Esa persona, por lo común, me dice gracias, y yo contesto con un no hay problema, no hay problema. Gracias, no hay problema. Y también estoy diciendo de nada. Como veis, hay más maneras de decir de nada. No es que no usemos de nada, de nada, es una fórmula para contestar un gracias muy común y es correcta, pero hay que tener más vocabulario, más expresiones. El otro día un amigo me llevó al hospital, sabéis que tengo el menisco operado, y no puedo caminar. Ahora sí, ahora puedo caminar con muletas. Pero la semana pasada, no podía. Y entonces mi amigo me acercó al hospital y yo le di las gracias. Gracias, amigo. Y él, me, y él me contestó, no hay de qué. No hay de qué. No tienes por qué darme las gracias porque esto es lo que hacemos los amigos. Nos hacemos favores. Él me llevó al hospital, yo le dije gracias, muchas gracias, y él me dijo, no hay de qué. Si alguna vez un alumno me ha dado las gracias porque le he enseñado algo nuevo en español, porque le he aclarado alguna duda existencial con respecto a la lengua, al español, y me ha dado las gracias, yo le he contestado con un, para eso estamos. Soy profe de español, tú tienes una duda y yo la aclaro. Para eso estamos. Esta también es una forma bien común de decir de nada. No te preocupes, tú me das las gracias, pero yo soy profe de lengua y para eso estamos. Cuando un buen amigo nos da las gracias porque le hemos escuchado, tenía un problema, pasa por un mal momento, está un poco deprimido, triste, nosotros le escuchamos como, bueno, como hacen los amigos. Bien, este amigo nos dice, gracias, gracias por tu apoyo, gracias por escucharme, gracias por estar ahí pero yo soy tu amigo, no tienes ni qué decirlo, no es necesario que me des las gracias, soy tu amigo, no hay ni qué decirlo. Esta es otra forma de contestar a de nada, a gracias, ¿vale? Sería otro de nada. Pero el matiz, en este caso, está bien claro, es un amigo personal, le hemos hecho un favor, pero es lo que se supone que hacemos los amigos, ¿vale? Se usa en esos contextos. ¿Mm? Yo no le digo a la cajera, cuando me dice gracias, no tienes ni qué decirlo. ¿Mm? Lo utilizaría en un contexto donde tengo una relación más próxima, donde hablo con alguien que es un allegado mío, una persona con la que tengo una estrecha relación. No tienes ni qué decirlo. Hay un de nada que me guardo para mis ligues, para las chicas, con las que he salido, con las que he flirteado, y que es común, decir, en esas situaciones, en las que estamos con alguien que nos gusta. ¿Mm? No es exclusivo, no es exclusivo de esas situaciones, ¿vale? podemos utilizarlo en otros contextos, pero se utiliza, yo lo, lo he utilizado. Ahora ya no, ¿eh? soy un hombre casado, como aquel que dice. Bien, pues, es un placer. ¿Mm? Si he ayudado a una chica a hacer algo y me gustaba, le digo, es un placer. Ella me dice, gracias por a acompañarme a casa, es un placer, cuando conocemos gente nueva y nos cae bien o nos gusta, podemos utilizar este de nada. Es un placer. Tengo otro preparado que os va a gustar un montonazo. Ya veréis. Bueno, cuando he hecho un favor, un gran favor, un gran favor a alguien, ¿vale? O un favor que alguien puede considerar como muy importante. Por ejemplo, me he quedado a cuidar a su hijo, a su hija, a su madre enferma, porque esa persona no podía o lo requería, lo necesitaba. Y esa persona me dice gracias, yo le digo, no es nada. ¿Cómo? No es nada, soy un máquina, soy el mejor, hago favores de todo tipo, no es nada. Bueno, es un de nada para que muestra modestia, no es nada, no es nada, ¿eh? que quita importancia al hecho o al favor que hemos realizado. ¿Mm? No es nada. Bueno, continuamos, vamos a ver uno más, el octavo, nos quedan tres. Hace dos meses, aproximadamente, estaba en el autobús, estaba sentado en el autobús. Y el autobús estaba lleno de gente. Entró una señora mayor, muy mayor, podía ser mi abuela, ¿no?, no sé cuántos años, pero era mayor. Y yo me levanté para cederle el asiento, le dije, siéntese aquí, siéntese. Y ella me dijo, Gracias y yo le dije con mucho gusto. Con mucho gusto, es algo que hago gustosamente, es algo que hago y no supone malestar, ni agobio, ni nada negativo para mí, lo hago con mucho gusto. Y esto también es un de nada. Imaginemos que estamos comiendo y le decimos a alguien, pásame la sal, esta persona nos pasa la sal, le decimos gracias y ella contesta por nada. Es otra forma de decir de nada, no hay por qué. En la vida hay personas que son muy agradecidas, siempre dan las gracias, siempre se muestran agradecidas, pero también hay personas que quitan importancia a los favores que hacen. ¿Mm? Esas personas, a veces, utilizan un no se merecen. No se merecen. Es otra forma de decir de nada. Bueno, pues, listo. Lección terminada. Ya tenemos expresiones para contestar a un gracias y no tener que decir siempre de nada. Está bien, no hay ningún problema si usamos de nada, pero, bueno, vamos a empezar a ampliar nuestro vocabulario y nuestras formas de contestar a un gracias. Porque nos vamos a encontrar en multitud de situaciones en las que nos digan gracias. Por ejemplo, cuando compramos en una panadería el pan, cosa que hacemos casi todos los días. ¿Qué tal si ahora le das al like, compartís, os suscribís o dejáis un comentario? ¿Qué os parece? No estaría nada mal por vuestra parte, y yo os lo agradecería mucho. Gracias. Nos vemos la semana que viene, que tengáis una semana estupenda. Os quiero un montón, cuidaos,